Moncillo, Helicocus B. Jack, uno de los frutos menores de la familia Sapindaceae. Descripción. El árbol del moncillo es de crecimiento lento, erguido, elegante, atractivo, de 85 pies 25 metros de altura, con troncos de 5.1 1.7 metros de grosor. Rizo de corteza gris y ramas extendidas. Los retaños de la rama son de color rojizo. Las hojas son ligeramente deciduas, alternas, compuestas. Los racimos de frutos. Son ramificados, compactos y pesados, con frutos verdes casi redondos, con una pequeña protuberancia en la punta, lo que sigue, sugiere a primera vista pequeños limones verdes. La piel es lisa, delgada y frágil, pero coreácea. La pulpa hilo es brillante de color salmón o amarillento, translúcida, gelatinosa, muy jugosa pero escasa y en ocasiones un poco fibrosa. Por lo general se aferra con tenacidad a la semilla. Cuando madura la pulpa puede ser desde muy dulce hasta claramente ácida pero predomina la acidez cuando están verdes. En la mayoría de las frutas hay una sola semilla grande, blanco amarillenta, de cáscara dura, mientras que algunas tienen dos y hasta tres semillas semiesféricas. El núcleo es de color blanco, urgente, amidoaloso y astringente. origen y distribución. El mamosillo es nativo de Colombia, Venezuela y la isla de Margarita, también la Guyana francesa, Guyana y Surimán. Es común tanto cultivado como espontáneo en estos países, también en la costa del Ecuador, las tierras bajas de Centroamérica, las Antillas y en las Bahamas. En la Florida a veces crece tan al norte como Vitimigil, en la costa Oeste y Palm Beach en el Este. Es mucho más abundante en Kiwis, sobre todo como árboles en las calles. Hay algunos ejemplares en California y en los jardines botánicos en las Filipinas, San Sibar, Hawaii y otros lugares. Según Britton, había un árbol de unos 30 pies, 9 metros de altura, en las Bermudas en 1914, pero nunca había florecido. Hay unos pocos árboles en Israel, pero ninguno ha florecido antes de los 10 años de edad. variedades. Los agricultores le han prestado poca atención a esta fruta. En la década de 1950, un tipo con la fruta grande y dulce se encontró en kiwis. Se hicieron a codos aéreos con el fin de valorar su comportamiento en el continente. En la década de 1960, el Lord George Jackson evaluó los frutos de 54 árboles en el sur de Puerto Rico. Polinización. En general, la presencia de un árbol macho resulta necesaria para polinizar las flores de los árboles que son predominantemente de sexo femenino o el mafroita, que funciona como hembra. Sin embargo, en Cuba, algunos árboles tienen un número suficiente de flores de ambos sexos para obtener regularmente grandes cultivos sin interplantación. Clima el mamocillo no es estrictamente tropical, ya que asciende hasta 3.300 pies, mil metros sobre el nivel del mar en América del Sur. Puede soportar varios grados de congelación en la Florida. Sin embargo, es demasiado débil su resistencia al frío para California. A pesar de allí, se ha plantado en varias ocasiones. Se adapta bien a la baja precipitación de kiwis que varía de 30 a 50 pulgadas 75 a 125 centímetros por año el árbol puede tolerar largos periodos de sequía SUELO en cuba se dice que el árbol florece en casi todos los tipos de terrenos, pero sobre todo en aquellos profundos y ricos de origen calcáreo. Crece perfectamente en los patios de las casas, en la piedra caliza del sur de Florida y los callos de la Florida. En Colombia se ha observado que crecen en suelos pobres, de manera que ha sido aprobado para su plantación en suelos de, que requieren su recuperación. Es espontáneo, especialmente en los distritos secos costeros. La propagación del mamocillo se propaga normalmente desde la semilla, cuyo resultado es muy variable, pero los tipos superiores se reproducen vegetativamente. Ramas relativamente grandes, por lo menos de 2 pulgadas 5 centímetros de diámetro, pueden reproducirse a través de los acodos aéreos. El proceso tiene más éxito en el verano y habrá suficiente desarrollo de la raíz de 5 a 6 semanas. Los injertos, por aproximación, son variables siempre que patrón de se desarrolló en un recipiente ligero o en bolsas de plástico para facilitar la adhesión a los árboles seleccionados. Los intentos de injertos de escudete y de yema, por lo general, han fracasado. Cultivo. Normalmente el árbol del mamoncillo no se le da atención salvo el riesgo y la fertilización cuando están recién plantados. Los árboles reproducidos vegetativamente producen antes que los de semilla. Cosecha y temporada En Florida los frutos maduran de junio a septiembre. En las Bahamas la temporada se extiende de julio-octubre. Escaleras o cañas de recogida equipadas con cuchillas resultan necesarias en la recolección de frutos de árboles altos. Todos los racimos se recortan en la rama cuando alguna fruta de gruesa indica que están completamente maduros. En esta etapa la corteza se vuelve quebradiza, pero no cambia de color. Si se recogen, por Prematuramente la corteza se vuelve negruzca, un signo de deterioro. Mantenimiento de la calidad Debido a la piel coreácea, la fruta se mantiene fresca por mucho tiempo y puede ser transportada a los mercados. El horticultor tropical David Schuch Rock relató cómo los jinetes en Cuba a menudo cuelgan racimos de mamoncillos sobre el cuerno de la montadura para comerlos y aliv aliviar la sed durante los largos viajes. Enfermedades y plagas. El árbol es anfitrión de la mosca negra de los cítricos, que proporcionan un control eficaz de esta plaga. En Florida. causa la pudrición de raíz. Fusarium causa manchas foliares y las algas producen también manchas foliares. Para las frutas cuya pulpa no está adherida a la semilla, esta podrá ser separada fácilmente y se utiliza para hacer rellenos de pasteles, mermeladas, jalea, pero esto implica mucho trabajo debido a la pequeña cantidad de material comestible por fruta. También comúnmente se pelan o hierven las frutas y el jugo resultante se utiliza para hacer bebidas frías. En Colombia el jugo es enlatado comercialmente. Algunas variedades tienen la pulpa tan desprendida y suave que se puede separar de la semilla por simple macerado y agitación en agua, lo que proporciona una excelente base para la preparación de refrescos fríos y naturales. Las semillas se comen después de tostadas. Los indios del Orinoco consumen cocidas las semillas como un sustituto de la yuca. Precauciones con las semillas. Se ha dicho que las fibras de la pulpa cubren la mucosa del estómago y afectan negativamente la salud, pero esto se ha negado. Que declara que las muertes en los niños son el resultado de la asfixia por la semilla. Como están revestidas con pulpa, son muy rebaladizas y con la ingestión no accidental, y debido a su tamaño, se alojan en la garganta, causando asfixia o estrangulamiento. Otros usos Jugo Un tinte experimental se ha hecho desde el jugo de la fruta, que hace una mancha indeleble. Si el jugo cae accidentalmente en la ropa, resultará manchada. Flores Las flores son ricas en néctar y altamente atractivas por los colibríes y las abejas. La miel es de color un poco oscuro, pero de agradable sabor. El árbol es apreciado por los apicultores de Jamaica, a pesar de que la etapa de floración marzo-abril es corta. Hojas. En Panamá se dispersan las hojas en las casas donde hay muchas pulgas. Se afirma que las pulgas son atraídas por las hojas, las que luego se barren al exterior junto a ellas. Algunos creen que las hojas pueden matar las pulgas. Madera. El duramen es de color amarillo con líneas oscuras. Compacto, duro, fuerte, de grano fino, inclinado, pero de valor para vigas en el mercado de interiores y construcción de estanterías. Usos medicinales, en Venezuela el núcleo tostado de las semillas se pulveriza, se mezcla con miel y puede detener la diarrea, la de las hojas es astringente y se usa como enema para padecimientos intestinales. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.